Fuertes caídas en el IBEX 35 y en el resto de Europa para despedir una semana negra. La volatilidad se ha instalado absolutamente en los mercados y los inversores, como no puede ser de otro modo, están claramente preocupados. En primer lugar, por el miedo al colapso de Credit Suisse, que hoy ha vuelto a caer con ganas después de que se haya informado que UBS, su gran rival, no estaría dispuesta a llevar a cabo una fusión. Por otro lado, First Republic Bank se hunda al otro lado del Atlántico a pesar de que una decena de bancos inyectaron 30.000 millones de dólares en depósitos. Asimismo, la matriz de Silicon Valley Bank se ha declarado también en quiebra. Por lo demás, sigue coleando la decisión del Banco Central Europeo que ayer subió los tipos de interés en 50 puntos básicos. Y ahora el foco del mercado está en saber qué hará la Reserva Federal estadounidense el próximo miércoles 22 de marzo.